¿Cuál es la red social que lo está petando ahora mismo? TikTok. Igual que en su momento Snapchat arrasó, actualmente TikTok es una red social que cuenta con más de 5.000 usuarios registrados. Una pasada, ¿no? Sobre todo triunfa entre los usuarios más jóvenes. Pero, ¿qué es esta red social? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, y lo más importante, ¿cómo puede beneficiarse su marca de ella? Vamos a contarlo. ¿Qué es TikTok? TikTok. TikTok es una red social donde los usuarios suben vídeos de 15 minutos que se repiten en bucle. ¿Os acordáis de Vine, verdad? Era una red social que en su momento lo petó muchísimo, mientras que en Vine los usuarios subían vídeos con un tono cómico, en TikTok lo que más triunfa son los vídeos musicales. Los usuarios suben covers, vídeos cantando o vídeos bailando. ¿Cuál es su origen? El origen de TikTok viene de la compañía china ByteDance. ByteDance compró musical Musical.ly por la friolera de mil millones de dólares. ¿Queréis saber pero un dato curioso, Facebook compró Instagram por esta misma cantidad. ¿Cómo funciona TikTok? ¿Hay algo más popular en las redes sociales actualmente que los selfies? ¿No, verdad? TikTok lo aprovecha y por eso sus usuarios suben vídeos selfies de 15 segundos con música que acompaña sus movimientos. Te permite editar tus vídeos y subirlos directamente y además, como no, tiene sus propios filtros. Cuenta con un chat para que sus usuarios interactúen entre ellos. También tiene su propia pestaña de explorar como la de Instagram, donde puedes poner los hashtags que te interesen para que te aparezcan los vídeos más afines a tu gusto. Además, como en el resto de las redes sociales, cuenta con seguidores y seguidos para que haya un feedback entre los usuarios. Tiene unas listas de votaciones y unas listas de amigos. Las votaciones serían como los likes de Instagram, por ejemplo. Y ahora vamos al importante, cómo tu marca puede beneficiarse anunciándose en TikTok. Primero, crea contenido exclusivo para TikTok. Es verdad que TikTok no funciona como el resto de redes sociales y un contenido que has podido crear para Twitter o Instagram puede que no funcione igual en TikTok. Por eso, haz vídeos exclusivos para TikTok, así llamarás muchísimo la atención de tus clientes potenciales. Dos, interactúa con tu audiencia. TikTok tiene herramientas exclusivas para que puedas interactuar con tu audiencia. Por ejemplo, la realidad aumentada. Aprovecha los eventos TikTok. Todos los años se organiza el carnaval TikTok. Y ojo, porque el año pasado las entradas se agotaron. Es una oportunidad brutal para que tu marca conecte con los influencers más importantes del panorama. En España, contamos con usuarios en TikTok con más de 6 millones de seguidores, así que estate al loro. Publica con frecuencia TikTok recomienda publicar unas 5 veces por semana. Si esto te parece mucho, intenta hacer unas dos publicaciones a la semana para recibir el feedback suficiente con tus usuarios. Además, las mejores horas para publicar son entre las 8 y las 12 de la noche. y por último, lanza desafíos, concursos y sorteos. Creará un feedback increíble con todos los usuarios de esta red social. Por ejemplo, el famoso presentador Jimmy Fallon lanzó un desafío en su programa. Consistía en que los usuarios tenían que imitar el movimiento de una planta rodando. ¿Sabéis lo que consiguió? Más de 8.000 vídeos subidos a la red social y más de 9 millones de visualizaciones. Todo un éxito, ¿no? ¿Queréis saber algunos ejemplos de marcas que se han anunciado en TikTok? El primero es Guess. Esta popular marca de ropa, lanzó el desafío In My Denim y consiguió muchísimo feedback con todos los usuarios de la red social. Otro ejemplo es el canal de la BBC. Cogieron a los gemelos Mills, unos gemelos súper famosos en esta red social, para que realizaran un anuncio para su canal infantil. McDonald's también lanzó su concurso con el hashtag BigMacTikTok y MTV incluso llegó a retransmitir uno de sus famosos premios mediante esta red social. Pero como todo TikTok también conlleva algunos riesgos. El año pasado se enfrentó a una multa de casi 6 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Por no proteger bien la privacidad de sus usuarios. Y más en esta red social que cuenta con una gran mayoría de usuarios menores de edad. También hay que tener mucho cuidado con los filtros. Y si no, que se lo digan a nuestra compañera Sofía que nos explicó en otro brutal like qué riesgos conllevan algunos de los filtros de Instagram y por qué los están eliminando. ¡Ah! Y no lo olvides, suscríbete a nuestro canal y cualquier duda que tengas, ponte en contacto con nosotros.